Ok, grabamos. este... Um, entonces la pregunta eh, de Javi es, ¿cómo se dice cuando está, uno está borracho, ¿no? Sí, sí. Bueno, hay varias expresiones. A ver. Eh, ¿qué, tal? ¿Qué tal si yo las digo y quien pueda escribir, La escribe nomás? Entonces hacemos como práctica escribir también mientras yo las digo las frases. Hay varias expresiones, ¿no? Eh, a ver, estaría... Eh, la expresión más estándar sería... Chihata. Mm, chihata es el verbo de, estar, de emborracharse. ¿Alguien puede decir sí. chihata. Después... Um, eh, cuando está bien borracho, se le dice manchihata. Cuando... Eso es como estar... Las palabras sobre... Al, al lado del... Del... del de las bebidas alcohólicas, no lo conozco, no estoy tan acostumbrado porque no tomo pero si sí me, I hang out with people who drink <risa> pero como yo no tomo entonces puede que sepa un poco menos pero creo que manchiada es completamente borracho um... oh no no así, es Ah, chihana. Uh -huh. Ok. Estuve so, uh cerca. -huh. ¿Cómo dice? ¿Estuvo cerca? Ah, ¿estuvo a punto de terminar de escribir? Ah, chihana. Ah, sí, cerca. Sí, verdad. Ok. Entonces, <risa> <Okay. risa> okay. uh -huh. um, so una aplicación de esto sería. Uh, oh, Nachueso. Nachueso. Chujong um, Benji. Chujong es cuando uno um, está borracho y se pone a... se pone a hacer cosas. Uh -huh. Chianzaram es un borracho, claro. Ah, ok. Saram Ok, ok. Y recuerdo mucho, Kim eh, yo uh -huh. cuando estaba en, en Corea, uh -huh. decían algo similar, sonaba algo similar como Kuala. Kuala. Kuala" pero es similar. cuando estaban borracho. Algo sí. así sonaba, sí. no tengo idea. Kuala es un pisogo, es un um, uh, slang, creo. Sí, sí. Kuala <risa> uh, gateta. Eh, aprendemos todas las expresiones sobre, sobre tomar. <risa> <risa> pero, <bueno. risa> ok. 음 아벨 아 주정뱅이 제가 주정뱅이. alguien quiere escribir 주정뱅이 따라다 크리벨. 주정뱅이. 아, 이 se puede usar como 주 조정을 부리다? 조정을 부린다고 할수 있나? 주정뱅이 주정을 부리다. 기사스. 음. 과나. Uh, y eso es cuando se pone a hacer cosas. ¿Qué, qué hacen qué hace la gente cuando está borracho en Corea? Es eh, ruidosa tal vez. Ah se vez? pone a gritar, ah, ¿no? Ah sí claro. To Vomitar. Sí, sí. Ah, Nore Se pone a cantar. Saum. Chapsaran a un 사람한테, ¿verdad? Sonare burro, Se pone a llamar <ríe> por teléfono a la gente que le gusta. Se pone a ya todo esto se eh, se puede agrupar como chullón Chulón de Cosas que la gente se pone a hacer cuando están borrachos. Se puede poner a dormir. Ah, dormir eh, no es como chulón porque dormir no, no le hace mal a nadie, ¿no? Pero todo claro. lo demás, <ríe> cuando la gente está un poco eh, sobredosada sobre emocionalmente, es chujang. Sí, sí. Entonces, ah. si la gente que, se, que está demasiado haciendo chujang, es chujang bengi. Es un poco negativo, ¿no? ¿Qué es lo que está Las palabras que tienen pengi final uh -huh. es negativo. Porque yo recuerdo escuchar, por ejemplo, Kojimal. Kojimal. ¿Jengi? Ah, sí, es diferente. Es, jengi, sí, es parecido. Es diferente. Kojima al jengi, Hanan ben y... uh... hmm. eh No sé si hay una regla, pero las palabras que, que menciono aquí, Chujong Benyi, Hanan Benyi, Kojima al tienen una, un sentido de que. Uh, de, de, de ese, desinterés a, esa, a ese grupo. Es, sí. Tiene un sentido de que, ah, a esta persona le gusta hacer estas cosas y a mí no me importa. Algo así. Entonces, dependiendo, en general dentro de amigos pueden ser estas palabras como de con cariño un poco, pero eh, si es una relación con un poco de respeto, uno no usaría estas palabras eh, porque es una relación es un poco incómoda. incómoda. entonces Solamente entre amigos o para, eh, o para describir negativamente a alguien que a uno le gusta, que se pone a que se pone a pelear cada vez que, si a mí no me cae bien un amigo o, un, o una persona que conozco que no me cae bien y veo que siempre que se pone borracho se pone a pelear yo puedo decir ay que chung aunque era yo no yo no me junto con él y eso puede ser agresivo no pero también se puede ser entre amigos y también la palabra no sé si existe existe sulpyong como ¿En qué, en qué en qué contexto alcoholismo es uh, como una enfermedad alcohol chundokcha -ja. esa es la palabra eh, cómo se llama el término oficial, oficial. Oh. alcohol chundokcha -ja. pero también esta palabra <risa> porque en Corea el asunto del alcohol es muy sensitivo la palabra casi no se usa <risa> en el sentido <risa> original claro. se usa entre amigos cuando se dice uno al otro Oye, no tomes tanto, compadre, tú te pones... No tomes tanto. Ahí se usa. Porque si uno sí, sí. No, la, no se conoce muy a otra persona y le dice, you not es como un insulto. Uh -huh. Sí, sí, sí. ¿Sulpion no lo he visto tanto? ¿En qué contexto lo usan? Así como, ¿Sulpion y el no. Sí, nunca lo he visto, pero como sé que Pion viene de pyongwon bon como enfermedad, ah, como okay. Piongsin o algo así, pensé que podría ser sulpion creo que se puede, se podría usar no lo he oído tan a menudo sulpion ok uh, ya, ahora vayamos al extremo en que uno está tomando ya y pff, ya se pasó se, se desmaya o vomita y se desmaya o, o uno ya pierde la conciencia y se pone a cantar, a gritar pero todo eso ok hay muchas expresiones eh, eh, no oficiales que se refieren a eso. Uno es Kuala. Ok. Y hay una expresión en coreano aquí. En uh, Namuike. Ah, así se escribe Kuala. Otro es Kulumi <risa> <risa> <risa> estaba tomando, tomando y y en un momento todo se hizo negro. No no me acuerdo nada. <laughs> y después me desperté y estaba en mi cuarto, así que me imagino que mis amigos me trajeron al cuarto. Entonces, la, la expresión aquí, Pil de es como que si la vida de uno es una película, y uno está viendo la película, y de repente la cinta de la película se, se rompe. <ríe> y no hay ah, imagen. A eso se refiere. el recuerdo que decían, Conglish", decían como que Blackout, o algo así. Ah, sí. Eso <risa> nunca lo he <había> oído. <risa> sí, bueno, es, es moderno y es uh -huh, slang. Uh -huh. eh, decían mucho, ah, Blackout, Blackout. Uh -huh, uh -huh. Y, yo, a mí me pasó cuando... cuando Creo que la primera vez que uh -huh. soy el uh -huh. wow, terminé muy mal. Y dije que no, no, no, no recordaba que pasó. Y me hizo ah, oh, play out, cola. Uh -huh. Era muy gracioso. Y es muy Hay bien. una expresión un poco más literaria uh, que ahora ya no se usa casi. Uh, porque es muy largo, me imagino, pero es este otro: Juga de y da. Juga no se usa tanto como Kuga Piturujida pero se usa Kuga Piturujidoro PAMSE MA SHOTTA mira que no sé si es el que mm. ok y Kuga Piturujida es mi nariz se me ¿Cómo se dice es esto eh, la nariz se me piturujida se me dobló <ríe> Tomé tanto que la nariz se me dobló. Uh, a ver, uh, ¿qué más? ¿Qué den da? ¿Qué da Y literalmente también es se hizo perro, quega. Quega, queが... eh, y el contexto es un poco así. Ay, que Javi que, vamos a ir a comer. Más, que a gente llega a comer, a Se, se, se puso a tomar, se puso a tomar y ya, ya, ya no era humano, ya. Eh, eh, estaba muy mal. <ríe> ya no era una persona. <risa> Esas son las expresiones uh, de tomar. Uh, algo más um, uh, liviano puede ser... Hanjaneta. Hanjaneso Me tomé un, una copa. Una expresión un poco más um, informal de lo mismo. Hanjanese es... Hanjan, colchazo. Me tomé una copa. Más informal. ¿Por qué le, le dio curiosidad la expresión Kuala? Eh, solamente la, la recuerdo, la recuerdo que lo decían <risas> mucho los coreanos. Bueno, mis amigos, ¿no? ajá, ajá. era gente joven ante accent, ¿no? Ajá. Y, y imagínense que es slang. Uh -huh. Pero y decía y, y me llamó <risa> la atención porque sonaba como el oso koala, ¿no? El oso eh, koala. <risa> lo recuerdo mucho, el koala. Y recuerdo mucho después también. Dante, era la sulguk Okay, dice aquí. Estoy leyendo en la en el en el, en el, en el documento de wiki. Y oh. dice aquí Las raíces de esta palabra es que en el, la hoja de eucalipto. Hay, hay contenido alcohólico y, como el koala, <ríe> el koala come eh, hoja de eucalipto todo el día. Eh, supuestamente, el koala está borracho todo el día. <ríe> entonces, muy lento. Supuestamente, <ríe> <ríe> supuestamente, y lo que no es, cierto, no es cierto, científicamente no es cierto, pero supuestamente, entonces es como que es un hombre que está, es una persona que está borracha todo el día, y es como un koala. Uno dice Koala súper rápido y es cualas. Su supuestamente, pero uh, el origen de esta palabra es un poco, no es muy claro, pero es una de las teorías más entretenidas, ¿no? <ríe> sobre el origen de la palabra. Y fácil de recordar, sí. <ríe> claro. Claro. Mm -mm. Y sí, si sí, a mí me gustaba mucho la sulguk la, la después o Hezanguk, uh -huh. eso era muy también como una tradición, un ritual de tener una, una fiesta muy larga. Claro. Sí. Eh, como yo vivía en Busan, allá la sulguk la era... era Tueyiguupap, ¿Cuándo lo comen? Era muy noche, muy, muy noche después de una fiesta. ¿Antes de ir a dormir? Antes de dormir, sí, sí, sí. Oh, wow. Porque supuestamente, si uno toma mucho, no es bueno para la liga de uno. Entonces, hay esta creencia, eh, creencia que uno tiene que comer un poco para neutralizar todo el alcohol que tiene en el estómago. Entonces, ¿qué se pone a comer? No. <ríe> Entonces, la, bueno, en, en México es un poco similar. Nada uh -huh. más que nosotros no comemos comida pesada, uh -huh. comemos mucha, como snacks, botana, uh -huh. pero, uh -huh. pero, pero greasy, fatty, gasosa. ¿no? Porque que, nosotros creemos también similar que la grasa ayuda como a absorber un mm -hmm. poco el alcohol y es más fácil para tu liver, para el hígado. Mm -hmm. Entonces, He, no jang? Jang? ¿Sí? He hata, uh, es eh, una palabra... Eh, uh, a ver. He hata es el acto de, de quitarse el hangover. ¿Cómo se dice hangover? En castellano la cru en, el, en México decimos que es la cruda la cruda <risa> pero no, no sé no sé cómo Jay le diga cómo, cómo le dicen en Puerto Rico ah, así le decimos aquí también la cruda pero más últimamente saca también le saca él eh, escribió en el chat la cruda okay. y la resaca, la resaca son comunes de Hangover okay sí um, entonces uh, es el acto de eh, Típicamente comer algo y también incluso puede ser medicinas uh, para, <ríe> para hacerse la cruda. <ríe> para, sí, para quitarnos. Ah, para cruda. quitarse la cruda, ok. Sí, la cruda es lo, es lo malo, la mala uh -huh. sensación. Para quitarse la cruda, no, el dolor de la cabeza y todo eso, ¿no? Entonces, sí, um, Hejan Cook es lo tipo que la gente come. La gente come un, un cook de... ¿De aquí. qué? ¿Qué hay en Hejan Cook? Nunca lo he comido. ¿Lo he bueno, comido? Eh... Yo en Corea, en Busan era el, el Twiggygupup, lo que comíamos nosotros. Ah, también. Ok. Sí, sí, el, el día después, ¿no? Uno toma hasta las 3, no, no, 4... La, la misma noche. La misma noche, como a las 2 de la mañana, 3 bueno. de la mañana. <risa> Pero también el día yo... después, uno se despierta como a las 11, es... Ah, ya escucho más la ¿no? Otros ah, amigos. sí, sí. Y, y, y también este recuerdo que tenían muchos de um, muchas bebidas muchas uh, peon en el, en el en, el, en el Peony jump Ajá. para curarte también la, la cruda y la resaca no me acuerdo e energy o Shot. ¿Qué? de no qué recuerdo es, de qué está hecho el Kukpa? porque yo no estoy muy uh, familiar con los comidas coreanas muy muy fácil kimchi tiene tiene y tiene pap <risa> a ver voy a buscar unas imágenes uh, gracias por la, por la aportación por el aporte uh, y, y cuántos cuántas horas se, se calienta en el en el por cuántas horas hay que calentar todo eso con agua bueno, nosotros íbamos a un restaurante, a un restaurante ah. de unas ajuma. siempre ah. ajumas, siempre eran Y <risa> sí. ya nos conocía. nosotros siempre éramos los hueguin los, los okay. borrachos. Chuihan <risa> hueguin. <Okay. risa> okay. A ver, aquí voy a compartir un poco de imágenes de Teju A ver. Eh, aquí. Okay. Uh -huh. Upload. La imagen aquí viene de cortesía de MJ Cho. Changwon, Changwon, Teju Mira, este Javi. Mm. Y eso sabe bueno. Está muy rico, sí. Sí está muy rico. No parece muy bonito, pero es sabrosísimo. Especialmente la... la, la, la creo que es gochu, gochujang, creo. Es muy rico. Porque tiene mucho ajo, tiene mucha cebolla. Obviamente el sabor es fuerte, ¿verdad? Y después de comerlo, no pienses besar a ningún opa. Pero es muy sabroso. Yo soy, yo soy bien mística para comer y yo creo que este plato yo viéndolo así no me lo comería. Parece un poco como lo que uno le veía a un perro. <risa> Pero la gente lo, lo, lo come la gente. Uh, a ver. Um, entonces, Hejan um, Hata es el acto de hacer eso. Y algunos borrachos serios dicen surul Vamos a tomar más para quitarnos la cura del día del día pasado. <risa> y no sé si funciona, pero pero la expresión existe. Ah, entiendo, entiendo. Lo, lo ha tratado de hacer Javi, Heyang sul. Pues yo intenté... No, no hice Sul, pero hice mucho Natsul. Natsul. Perdón, a ver, déjame ver si me acuerdo bien los nombres. Habían muchas, muchas muchas botellas en las piang-jong. En los CU, en Family Mart, botellas, con casi casi yak, medicina contra la resaca. Era la, creo que yom este. ¿Qué es todo esto? y Condition. ¿No los conoces? ¿Qué de así? Yo nunca he tomado, entonces no tengo idea qué es todo esto. Bueno, estas son <risa> botellas. Ajá. Después de tomar, Ajá. O sea, ahora ya estás muy mal, ¿no? Entonces vas a la Peony Jump, vas a la tienda, Ajá. Y, y son botellitas tipo saida, o sea, de, como refresco. Y esas dicen ahí en Corea que tienen la, la combinación de vitaminas, minerales, electrolitos. Para que no tengas cruda cuando te duermas. Entonces, tú la, después bueno. de tomar, compras eso y te lo tomas. ¿Y funciona? En, bu ¿Y funciona? en Busan, los lo más pobres de Busan era el Condition y el, el Morning Keo. Esos dos. Todo el, bueno, no todo el mundo, la gente joven como que lo compraba. Uh -huh. Yo, nunca... honestamente, nunca compré ninguno ni tomé porque dije, ay, se me hizo una exageración. Dije, no, no, tampoco. Uh -huh. No, a ver, sí. ¿Y funciona? ¿No le duele la cabeza? Bueno, pues dicen que funciona, yo nunca compré La verdad, nunca compré Pero ellos dicen que sí funciona Y hay, mu hay muchos, hay muchos Entonces, Si se vende muchos porque pues O funciona o la gente cree que funciona uh -huh. ¿Sabe, El efecto placebo, ¿no? El efecto placebo Javi, usted tiene que probar esto E informar si funciona o no Si, sí, haré un reportaje desde Corea El próximo mes Ah, ya te vas el próximo mes, Javi Ah, me voy, Jake creo que el 25 de mayo creo que el, el eh, oval y chibobil ya me estoy yendo para Corea para Busan otra vez la próxima semana voy a ir a Los Ángeles voy a ver a un amigo y a una amiga y de ahí mismo pues me voy 5 de mayo y, y ya llegaré a Busan y me voy a quedar un, un tiempecito no no sé cuánto tiempo ahora voy de vacaciones no, no hoy no ya por, no por trabajo por placer que disfruten mucho y no bebas tanto. Pero si eh, Javi está yendo a Corea, el país de los borrachos. Sí, sí y además tengo que practicar la lección de hoy. <risa> <risa> eso, eso se llama buscar excusa para tomar. hay hay, um, hay documentos históricos. De los primeros europeos que llegaron a Corea, como gente de Portugal o gente de Francia, que vinieron a Corea, porque conocieron Japón primero, creo, y después llegaron a Corea. Y dijeron, ¿qué pasa en este país? Las calles están llenas de borrachos, gente vomitando al día de la mañana y gritando en las noches. Este país necesita ayuda, decían los, decían los extranjeros cuando llegaron a Corea. A mí por eso me gustó más <risa> que parecían más latinos que asiáticos. <risa> uh, a ver, otras palabras. A ver, eh, um, hagamos un poco prácticas porque ahora la, ma la mayoría del tiempo estamos hablando en, en castellano. Aprendamos expresiones y um, cómo se llaman sustantivos. Y antes de aprender esas expresiones, vamos a aprender unos verbos De cada expresión que aprendamos, uh, practiquenlo con los verbos que aprendamos hoy Ok, ¿qué verbos puede, puede usar con palabras que tienen que ver con tomar? Machita. Tomar Machita. <¿tomar? tomar> <¿tomar? tomar> <¿tomar> <tomar> <¿tomar> <¿tomar>? A ver, sigue diciendo, yo le escribo Tojada Dijo cuál No, verbos, verbos No, el verbo <tomar> es tojada <tomar> Ay, <laughs> uh -huh. Sí, apagué mi micrófono porque cuando escribo. Ay, creo que está bien. <laughs> okay, Shiu mata. Probar un poquito un líquido. Uh, hmm, ¿Me escucha Jay y Javi? ¿Sí? Okay. Escuchamos muy bien okay. ¿Existe un verbo shiada? Como orinar, o sea, hacer del baño <laughs> ah, Shiada es como un poco para los niños Ese es mi nivel de coreano boda ¿Todo Urinar, ¿no? Sí, uh, sí, orinar. Pero uno Hola. cuando está tomando no dice esto porque es como... Medio, se dice... <risa> uno dice algo así. A ver, mm, creo okay. que la es Bien, okay cuando... Okay. Eh, slang, uh -huh. un slang un poquito de. No es coreano, es con pero uh -huh. recuerdo que me decían hunting. Hunting Hada. Que, que es como buscar chicas. Uh -huh. O oh, chicos. Chicos, claro. Chumun <risa> uh Hada. Ordenar. Ah. Del menú, ¿no? Ah, y, y... ah uh -huh. ok. Y, 좀 울지다. 탈리스 파일러 좀 오케이. 아. 저어 부탁. 오케이. 아 그건 좋아요. ¿Venemenán? ¿Mashi? Ok, hablemos un poco de los sabores, un po para poder escribir los sabores. Entonces, eh, ¿qué tipo de sabores hay con el, con la, con el alcohol? ¿Con la cerveza, el soju, oh. ¿Qué tipo de sabores hay? El uh, magoli es un poco falda. Falda. ¿Es, uh -huh. ¿Es, so dulce? es dulce. Ah... Uh... 쓰다, 아마도 음톡 쏘는 맛이 있다. 에, el sabor de repente pica, pica de repente. 오케이. <ríe> 아 okay. uh, 시원하다. 음이 uh, 정도, 이 정도로 합시다. Expresiones, a ver, uh, uh, <ríe> uh, <coughs> ¿Qué, qué, ¿Qué expresiones? eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, que vayamos a tomar, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo, cómo lo diría? Um, Surul mashila. Surul mashila. Surul mashila. Vayamos a tomar. Una manera un poco más... Um, ¿Cómo se dice? Ungonage. Ungonage. Como menos imponente podría ser. Uri. Uh, ¿Sul Hanjal Ah, oh, sí, sí, Empieza. sí, sí. a tomar un poco Como si estaba empezando a conocerse con su, con su novia y le quiere invitar, ¿no? A, a tomar un poco uh. <ríe> Esta expresión un poco de Ayoshi De gente más, más, más adulta Bogichon, calcaraguman. Mi, ¿cómo es esto? Mi esófago <ríe> <ríe> está un poco, un poco mala. Ah, mala. mala. Sí, es que tengo, tengo sed, ¿no? Tengo Está un poco. ¿Cómo se dice cuando no está mojado? ¿Qué es lo contrae mojado? Eco. Eco dry. Dry. ¿Cómo se dice dry en, en castellano? Seco, seco. Okay, me ojí 좀 칼칼하네. Ah, 목 Vamos a mojar un poco el cuello. Todas las expresiones para decir vamos a tomar. Ya, ego boceo, Cada uh, Javi y Jai tomen turnos leyendo cada una de estas expresiones para invitar a la gente a ir o tomar. Con un poco de ánimo, ¿no? Con un poco de ánimo. Empecemos con Javi. <risa> ok, vamos a ver cuál es el primero. Entonces, uh, es mucho. A ver, voy a decir urizul hanjanoteo. ¿Uri hm, ¿un poco más? Um hm, ¿un poco más? Um hm, ¿un poco más? ¿un poco Sí, pero no con ese ánimo. Esta expresión es como cuando hay como 10 amigos y están caminando a la calle y dicen Ah, ¿qué hacemos? Estamos medio aburridos. Y alguien grita esto. Son machichas. ¡Eso! Ok, Javi. Siguiente. Ok. Uh ha... Eh... ¿Qué eh. Muy bien. Ay, go. Practica, Javi, que pronto te vas a ir a beber. Pero voy a ser como a Joshi, si digo eso. Ay, go. También tienes que ir a beber con gente adulta, Javi. Pero a mí te hacen <risa> <risa> Ok, siguiente expresión, Jay. Oh, está larguita. Uh -huh. Ok. Mokchon uh Chukiro Gacha. No sé cómo se dice la, la segunda. Mokchon Chukiro Gacha. 나이스. 어? 응? 목목좀 축이가 가자. 목좀 축이가 가자. 뭐청 조기가 와. 뭐청 조기가 가자. 축이러. 축이러. 축이러. 저기러. 뭐청 가자. 오케이. 청 조기로 가자. 쓰다오. 저기로 가자. 왜? Ok, ya llegamos al, al, a la casa del vino ¿Cómo es se dice es sulchip en castellano? Mexicano, en español mexicano le decimos cantina A la es, cantina okay, Sulchip, sul, uh -huh. sul el mar tradicional, el pero mexicano, cantina Ajá. le decimos okay. No sé, Jay, si tú tienes nombre especial Aquí dice vamos para el bar, vamos para la esquina, bebé. A la, vamos a la esquina a beber son son son casas sin techo pero, no pero lo que pasa es que le decimos así cuando más o menos el negocio queda en una esquina o queda en una esquina okay. pues usamos literalmente ah vamos para la esquina a beber y, y entran a la a la entran ahí no a la a la, a la a esta, al establecimiento ¿Sí? Ok. Y sí creo que es solo expresión. No, no creo que ya tomen en la calle. <risa> ok. Bueno. Bueno, en Corea eh, la, la expresión es súper fácil. la casa del vino. Sul-jip. Muchas gracias. Ya. Sul-jip Se sentaron. Y... Y... Um, tenemos que ordenar, ¿no? Reitagabasó. Uh, 뭐, 뭐 시키겠습니까? 뭐 시키시겠어요? 하고 물어보거나 메뉴를 드려요. 자, 멜로에게 uh -huh. 몇 명이에요? Quantos somos? 아하. Quantos? Quantos pessoas somos? 몇 명이었으면 좋겠어요. Quantos 네, Queremos menos stress. <risa> sí, pues yo. Es un grupo muy chico para hacer en Corea. <risa> okay, okay. Creo que entre tres. Uno sería no se un Poyang Macha que a un chip ¿no? Sí, mano, puede También ir? está está el opa de Jay. Jay, ¿tienes a tu opa? ¿Qué opa? Ah, Javi, no tengo opa. ¿Eso es Corea? Para, ¿Para buscar uno? <risa> para buscar uno en Corea. O pacháche Algún día. ¿Ustedes conocen el Puyang Macha? Lo máximo. <risa> Jay. Mm. ¿Sí? No, no, no se sé noticia. ¿No lo conoce? A ver. Vamos a compartir un poco. ¿Tú ves los dramas? Un par de fotos del Postang Macha. ¿eh? Eh, he visto muchos dramas, pero hace tiempo no veo dramas. Las fotos de... Sí, porque los dramas, ah, sí, okay. casi todos los dramas, sí, se sí, empezaron a, ya a, ya. algún día a tomar y van a, a comer en la calle. Esos son los postang Macha. Son muy buenos. No, yo dije, lo, lo, he, lo he oído, pero no estoy segura de que... Es. Yo sé. Pero sí, he visto muchos dramas. Es como ya en la noche, la, un poco de frío, quieres un poquito de comida calientita, uh -huh. está muy bien. Udón y todo eso. Ok. ¿Dice uh... uh -huh. tabla? I veo totia en esa foto. <risa> um, a ver. <risa> Esta polla macha uh... Esta foto fue tomada en Japón. <risa> no, no, no puedo ver la Y veo un ship chen. Y pero veo tortilla y eso. Tortilla y eso. Es una comida tradicional japonesa, no lo sabía, la tortilla. <risa> la, la tortilla. Ilbonin, totugnomia. <risa> <risa> Incluso el dueño de este señor es negro, parece. parece pero que... atrás veo una, veo una bandera, no sé si es Turquía. Oh, Turquía. India, India. Es bandera de ah, India. Indo oh, ah, oh. Pero el señor parece más. Bueno, no sé. En todo parece, caso. Parece. Pabo. <risa> no, Pabo no que te. Chombo han No le sacaron el ángulo. El mejor ángulo, ¿no? Tomaron, <risa> sí, foto. no es la mejor foto. Cha. Chumun, cha. Chumun. Cha. Arenzul. Amo con el que sea.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 Porque me parece que hay muchas, muchas marcas de Soyu uh -huh. y son regionales, me parece. No en todo coreano consigues. Oh, Jay, ¿tenía una pregunta? No, no, siete. no, no yo creo que son siete marcas diferentes de Soyu. Está el Chamisul. Ay, se me olvidaba. Sí Muchísimas. Yo me las sabía porque probé Probé dos diferentes uh -huh. que me las dio un señor coreano aquí. Y probé el Chamisul y el otro no me acuerdo cuál es. Uh -huh. Y si no me equivoco, creo que probé el de Seúl Y el otro era, no estoy si era de Pusan o de Tegu uh -huh. Pero hay siete diferentes, aunque ahora Javi vienen de sabores ¿Cómo? Sí, ya he visto eh, map diferente de sí. Muchos sabores ¿Llegaste a probar alguno de sabor? No, oh, la verdad no. Yo sabor yo cuando tomo vaso yo era nada más para para el efecto alcohólico, <risa> no por el sabor. Ja. Jey, ¿nimon? ¿Qué va a pedir? ¿Qué va? Bueno, ¿qué le va a preguntar el waiter cuando cuando entre a un sulchi? <risa> Cuando uno va al sushi es para una cosa nomás y una cosa solamente. A beber. Ajá. ¿Eso le va a preguntar qué quiere beber. O 주문하시겠어요? ¿Qué qué va? Qué quiere pedir? ¿Qué quiere ordenar? ¿A ah, soju? Soju. Ajá. ¿Busun soju lo 드릴까요? ¿Chamisul? ¿Chamisul? ¿Chamisul? ¿Chamisul? ¿Chamisul? ¿Chamisul? Chamis lo chuseo. Chamis lo chuseo. Chamis lo. Tiene que agregarle el lo ahí. Es una expresión única uh, que se usa solamente cuando se ordena... Cuando hay varias opciones de, de marcas y uno usted, usted está eligiendo la marca para, para ese para esa categoría que en este caso es un soyo okay. ok por mesero puedes decirle así Jay? se me va a yo. El <risa> al, al waiter le va a preguntar el teléfono <risa> wow Estás desesperada, digo. No. Tienes poco tiempo. Si se ve bien. Si se ve bien. Le pregunto. Si no, pues lo puedes seguir. A ver. Yo eh. creo que Javi, tú estás practicando para decirle eso a la mesera, ¿verdad? <risa> mm. 자. 이제 두 분이 라비 이제 이제 산 소주 소주를 좀 드시고 계세요. 그리고 제가 복분자를 시킵니다. 김영호가 복분자. 아이, <목소리> <목소리> <목소리> 아, qué vergüenza de la primera sesión grabada sobre el vino. 아베르, ¿dónde está la bugunja? usted conoce el 시시. Ah, Javi, ya conoces todos los vinos. Okay. <risa> Una botellita muy común, sí, sí, uh -huh. sí, claro. Ya, Popunja Reshikasur. Yo ordené un Popunja. Uh, yo le digo a Jay que nunca ha tomado Popunja. ¿Ha tomado Popunja? No. Ok. Entonces usted está curioso, ¿no? Y dije, ¿qué es esto? Hay dibujo de frutas en la, en la tapa del, del Popunja. Y es todo rojo. Entonces yo le digo, ah, macho un poseo. 한번 맛보세요. 한 잔만 한 잔만 드셔보세요 보세요. 도메세운 우솔비토. 포쌈이에요. 포쌈이에요. 네? 포쌈. 뭐가? 에라 라 코미다 아, 라 코미다 에 포쌈. 자, 이제 I'm dice 쟤. dice? 아, 그러면은 한잔 조금 아, 그럼 제이 씨는 한잔 맛보겠습니다 라고 하고 드시는 거예요. 어 제비스에 Uh, voy a probar una, una copa y toma una copa. Okay. Mm. Hanjan, 잔 que es So Repita esa, esa expresión. Hanjan, 잔 que es a probar una copa. ¿Ok? Uh... Ah. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Haga un comentario sobre el sabor. Hace de eso. Jamás de Juseo. Otan na Pero voy a. Con su imaginación. Y las expresiones las aprendimos aquí, están aquí arriba. ¿Se la pongo de nuevo? A ver. Esta... Esto es. Esto está mal porque no es probable. <risas> Invente el sabor de Bopunja. Invente. Yo nunca lo he tomado tampoco. Javi sabe, pero Javi, quédese piola. <risa> Así que, TLJ Elige una expresión y úsalo para escribir el popunche con una oración sí, completa. A... Oh. Pero, ¿cómo hago? Ya me lo está difícil. <risa> uh, quiero decir: este, Esto sabe malo, sería Ico. Uh -huh. uh, y... Mad no, no está aquí, pero es Math Observer. No sabe bien. Así se Sabe bien. Okay. 이거, mat Math uh Mhm. -huh. O también puede ser... Ay, Popun Yananan. Yo me También puede ser Koran, Armán y Esto no es... Yo, yo... <risa> ¿Ok? Entonces, también puede, yo creo que puede ser también, no, esto no es para mí, esto puede que le guste a usted, no, no tengo intención de ofenderle, pero para mí no me, no me queda bien, no es muy compatible conmigo. Eso no puede ser lo que él escribe aquí, trate de leerlo. 이 쇼란 쇼란 안 맞는 거 같아요. Uh -huh. 아 이거는 이 복분자는 저랑 안 맞는 거 같아요. 아베 하비. 프론. 아무튼 그래서 괜히로 안 맞는 거 같아요. 쇼란 안 맞는 거 같아요. 오케이. 자, 이 지금 C1 소주 드셨잖아요 맛이 어때요? 이 시즌에, 이 시즌에, 이 시즌에, 이 시즌에, 이 써요 이 시즌에, 조금 써요 이 시즌에, 이 시즌에, 이 시즌에, 조금 시즌에, no sé por qué, pero no, no queda muy bien. Yo como soy la combinación. Es 네, 네. mejor sí. decir, ya canso yo. Ya canso yo. yo. Es un poco... 어... <웃음> <웃음> 자, 이제, 이제, 어, 술도 조금 하셨으니까, 뭔가, 어, 음식을 드셔야죠. 어, 안주를. 안주는 뭘 하시겠어요? 안주는 무엇을 하시겠어요? 굿겔에, 곰오세이세, 안주. Bueno, en México le digo botana, botana, pero no es exclusivo de, de, de bar, no. Okay. Eh, Andrew, Jay, Andrew es la comida que te dan, la pequeña comida que te dan cuando estás tomando. Aquí en México yo le llamo botana, que es similar a snack. Pero el coreano es tan pequeño, <risa> en Corea uno puede comer, esté comiendo un pollo. Sí, bueno, sí es verdad. <risa> sí, creo que es la. Pero la el concepto de es que Andrew, no es como un plato completo, ¿no? Okay. Es, la, es la comida que comes mientras tomas, Ajá. creo que así lo podríamos yo definir, Sí, en sabes... español tengo una sola palabra para eso, ¿qué pasó Jay? Yo creo que vas a decir que soy más alcohólica que tú qué? porque cuando yo bebo, yo no como nada, yo solamente quiero seguir bebiendo. <risa> <risa> Pero <laughs> pero para practicar en la sesión, invente alguna comida que quiera comer con su soju y con su este, popunja. Oh, ¿Qué estaba tomando antes, Jay? Cha, Chamisu. Mm. Anju, no oh, anju, ¿Anju no ¿Anju no, uh, sí. oh, no. ¿Puedo decir ya ya ya, oración completa, oración completa. Chayamion qué? Pero, no, no sé si decir... Chayamion... Mago... Mago... Chayamion, ¿Mogo Mago... Mago... Mago... Mogul Mago... Mago... Mago conjugar el verbo Ah. comer? 짜장면? <웃음> okay. <웃음> 삼겹살 먹고 싶어요? 어, porque el jajangmyeon es una comida un poco triste, ¿no? Es para Honza Saram. Entonces, <risa> <risa> uh, una, una oración completa eh, Porque Esto no es algo que le diría a un, a un mesero, ¿no? A una mesera Porque tiene que pedir Tráigame algo, o algo así ¿Cómo lo diría? ¿Sí? Simplemente Sangyopsa Chuseo. Uh -huh, Sangyopsa Chuseo. ¿O, te o tengo que decir como jopsi -jopsi"? No, no, no creo, ¿verdad? ¿no? Uh, Depende de la, de la tienda, ¿no? El establecimiento, pero Sangyopsa Chuseo eh, se, se comunica el sentido, ¿no? La, la, el contenido. <risa> la comunicación básica. <risa> Dame comida. <risa> <risa> <risa> <risa> Sangyopsa Bupushi es un poco no claro, porque puede ser. Quiero comer, pero no lo, voy a, no lo voy a ordenar o algo así. Uh -huh. <risa> uh -huh. Sí, sí. Yeah. Sammy. <risa> y Kimiyoshi, ahora yeah. recordé cuando comía Sammy Coficial, yeah. había una, una hoja que no me gustaba. No me gustaba mucho porque tenía un sabor tipo menta. menta. Ah, sí, sí, sí. Este. Kenny, no Kenny. <risa> ah, ne, Kenny Shiro. Kenny, muy chuá, mani mogá de no. no, me gusta Pechu. Pechu qué chévere, Pechu. Pero, pero Kenim no. Kenim es un A ver, a, Vamos a compartir una imagen de Kenny. Ken ¿Eh? ¿Cómo se escribe Kenny? Ah, aquí está. Ah, depende de cómo lo prepare uno. A ver. Hay varias opciones aquí. Uh, a ver, vamos a sacar una, una fotocopia. Uh, ok. Parece un poquito. Uh, Jay, ¿sabe qué es Kenny? No. ¿No? A ver, entonces parece un poco. Hice un Google search de kenny y estas son las varias opciones que tenemos aquí. Eh, a ver, Javi, ¿lo que comió usted es lo que está arriba a la izquierda o lo segundo de arriba a la izquierda? No, la, la, la primera. La primera. La primera es, creo que esa es la, la más la que yo ubico más, como ajá, ajá, Okay. Y tiene un sabor okay. como menta. Es muy común, te lo dan para hacer Sam Gopstal. Y podemos ver la foto en la segunda fila. Ajá, okay. eh, y como un, en español yo diría que es un taco de Kenneth. Se usa como tortilla. tortilla, como tortilla se usa. Ah. En coreano sería, en coreano sería sam, sam. Sí, sí sam. Sam, sam me uh ha -huh. Sí. Pero esa especial no me gustaba mucho porque tiene un sabor como menta, un poquito fuerte. No me acostumbré. I, I wasn't, I didn't get used to it. que so, comerlo, no, es bueno, no, es bueno para usted. <ríe> <ríe> es como la zanahoria. <ríe> <Tan> good, no. <ríe> <ríe> <risa> ¿Cómo? Sí. Bien, creo que es un slang. No no lo entendí. Eh, porque a uh... creo que hay algo en coreano, ¿no? Tanğuniji. ¿no? Tanğunaji. Ah, obvio. Sí. Pero este creo que Ahora hay slang que es like a carrot. Es, Ajá, no, no, sí, sí, sí. Sí. Like es como un play, es un juego de palabras, es como de, de cambiar, palabras. Un, sí. cambiar una sílaba del tañón al kun uh -huh, uh -huh. <risa> <Ya>, uh, <Javi. risa> Es una expresión que se le dice mucho a los niños. Tiene que comer de todo balanceadamente salto <ríe> 네. <ríe> Cuando, bueno, aquí una historia, una ya real. Cuando yo estaba en Hanguk, yo, yo estuve un año uh -huh. y como casi, casi, almost casi, Iship kilo gané. O sea, <ríe> tu mucha fiesta, mucha fiesta. Iship <ríe> <ríe> kilo? <ríe> Cuando estaba antes de ir a Corea. Como que así delgado, así como que sim, sim, eh? ¿Cuánto <risa> pesaba terminando? antes de los 20 kilos y cuánto pesaba después de los 20 kilos? De Hanguk, yo estaba en Chichibo, Chichibo Kilo, pero yo soy uh, so, soy, so. Un poco, soy un poco de más. Uh, yo, uh, más o menos, como en metros, en metros, 1.8. Eh, creo que Ajá. en Estados Unidos, al, cerca de 5'11. Ajá. So, Ajá. No, no, no soy chico. Entonces, antes era. A uh, chisipo kilo, ahora casi, casi cuship kilo, o sea, es una locura, <risa> una locura. Ahora, okay. uh -huh. wow. ahora te, tengo problema de comprar mi OT en Corea. <risa> ¿Qué pasó, Jay? Dino, yo no sé mucho los kilogramos. Bueno, eh, yo antes estaba más o menos como en 160 160 libras, más o menos. Antes de pero ahora estoy como en 186. <ríe> Muchísimo en un año, ¿eh? Solo no, un no, año. no, no, no, no, no, no, no, no, ciento... no. un poco. <ríe> no, no, no, esto no es. 95 kilos en pounds es 210 pounds. pounds. De 160 pounds a 210 pounds. <ríe> Por oh, eso, muy grande, por muy grande, eso gracias. es que yo me asusté. Oh, wow. ¿Sí? La comida es muy buena. Te diré algún día cuando la pruebe en Corea. <risa> o vaya a Los Ángeles para Corea, Town. Uh -huh. Y puedo probar y te diré. Uh -huh. Eh, ¿En Puerto Rico no hay Hansik, ¿No hay, eh, han no, no hay restaurante coreano? Hay uno, pero es una fusión de comida coreana con mexicana. ¿Dónde combinaciones? De verdad, de, de verdad. De verdad eh, lo más que como ahí es este ramen y cuando hacen ya también, pero supuestamente van a hacer jack y no sé qué otra comida es muy rico sí. pero que el, ellos lo hacen pero no tiene ese sabor supuestamente no es, no es sabor puro puro coreano es un poquito más ingrediente como mexicano más ingrediente un poquito más puertorriqueño para hacerlo más flexible al paradar de acaderos puertorriqueños según él me estaba diciendo pero no sé o sea, creo que Una expresión que se puede usar en ese contexto es. ¿Cómo se dice esto en casino? Uh, es suficiente que sepa bien. <ríe> uh, si ¿Sí sí, sabe sí, bien sí. cuál es el problema, <ríe> que sea uh. auténtico o no. ¿No? Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Como digo, I agree Yo me acuerdo cuando fui a Corea En el 2005 Y mi es Sobrinas Me recibieron en Seúl Y dijeron, ah, llegó John Ho Llevémosles a un restaurante Bien bueno Y me llevaron a un restaurante estadounidense Big Shiketan <risa> y, y fui ahí y abrí el menú Y en el menú estaban Tortillas <risa> Comida estadounidense Comida tradicional En Estados Unidos hay tres comidas tradicionales ¿no? Está el uh, El burrito El burrito chipotle El burrito chipotle Está el pad thai Y está el haldi Tres comidas tradicionales con 500 años de traducción. tradición en Estados Unidos. <ríe> uh, a ver, ¿hicimos práctica las expresiones aquí? Uh, cuando termina de comer, ¿qué tiene que decirle al mesero o a la mesera? ¿Qué sanzo es es chuseo? Uh -huh. ¿Qué es eso, chuseo? Hay mucha manera de decirlo. que es es es es Y todo esto es... Eh, Mándeme el, el, el recibo, ¿no? Ya terminamos de comer, nos vamos a ir, así que mándenos el recibo. Entonces el mes lo van a ir, lo van a calcular y más lo van a traer en papel ¿No? Para Para que pueda pagar con uh... Depende de un del restaurante Puede que no acepten tarjeta de crédito ¿No? Calidad uh -huh. sí. Entonces ¿Cómo, se, ¿cómo no, se pregunta se eso? Ya Jay, lea esto Ya lo leyó oh. INNAYO? Uh -huh. Es una expresión muy comprimida uh, <laughs> que tiene muchas. Es eh, una expresión muy comprimida. Eh, es do do do no? uh -huh. Una expresión más completa sería y es, es esa es la oración completa, pero se la gente lo dice todo el tiempo se la comprime así con una expresión más, más corta, ¿no? Sí. Uh, a ver. Uh, dependiendo del establecimiento cuando se vayan del del surche, puede que les saluden ¿no? al, al, al, al dueño que está ahí en el en el bar o algo así o, o cosas así. ¿Qué, ¿Qué le dirías cuando se van? ¿Al de, en de despedida. Eh, eso, añade es cuando es más amigos, ¿no? Con el dueño. Pero puede ser... Ah, ¿Cómo dijo cha y Oh, no, no, eso antes, antes de comer. Ah, no, pero quiero decir... Uh -huh. sí, mhm ok aquí está oh, ok cómo, ¿Cómo está es? <risa> para amigos chau chau chau chau duerme bien soy un coo soy un coo ok Eso, esto lo puede ser de cortesía no al dueño a la mesera al mesero cuando se van como grupo especialmente entonces, cinco hombres ya, ya están tomando por tres horas y después se levantan y dicen ¡Algo 잘 먹었습니다! 볼게요! Y dicen algo así que me gozumida. Y todo eso ¿Sí? ¿Ok? Bueno, entonces la gente ya están afuera del establecimiento. están afuera del sulchi sulchi de bákeh, eso ¿Y qué dicen? Afuera <risa> Yo diría ajá creo... uh -huh. Y gaja! Y gaja! Icha gaja! Javi, nos vamos a bailar Javi Van gaja. ¿Cómo? ¿Dónde va? Eh, bueno, yo le decía Domi Norban, porque creo que Domi, Domi es una chica que como tipo cheerleader, no sé la pronunciación, Domi, Domi... ¿Zona similar a algo? Domi. Domi. Sí. Ok, sí, eh, es, eh, ¿Tommy qué? Porque hay unas Tommy, Noreban O sea, hay, hay Noreban que tienen Tommy. <ríe> ah, más, más, más y más secretos para su novia. No, no, no. Pero, ¿qué, es eso? ¿Qué es eso de tu Tommy? Ayudantes. Y dependiendo de asiento con. Con significados dobles Depende del ton Depende <ríe> de qué tan caro es <ríe> Pero hay gente que le ayudan Y sí, te coge tu novia <ríe> A ver Entonces la gente típicamente se irá un norebang, ¿no? Norebang haya... ¿no? ¿Eh? Muy común Y club, un club o una disco <risa> ¿Club? a bailar. Uh -huh. Club uh. A ver. Uh, creo que esas son, creo que hicimos un, un buen round, ¿no? De uh, sobre tomar en un sulchip, ¿no? desde venir, hasta irse al Icha, <risa> y al Samcha y al Sacha a ver, ¿preguntas sobre lo que hemos visto hasta ahora? queda muy claro, muy, verbos nuevos uh -huh. para utilizarlos. está ¿Listo para ponerlos en práctica? <risa> Ah, pero, pero obvio, ¿no? Eso está diciendo Javi. Pero pues obvio, pues yo. Yo aquí, con mi experiencia. <risa> eh, mira, aquí hay una tarjeta. Que... Busqué Tumi Noreban para ver cómo es cómo es el interior de un Tumi Pero en vez de eso encontré esto. Este, un Norevan. Que supuestamente es um, family friendly, porque no hay togumi. <risa> Incluso lo pueden ir los niños, ¿no? Incluso no venden alcohol, qué raro. <risa> oh my god. Incluso no venden alcohol. Um... Javi, para ahí no puedes ir. Chemiopsa. <risa> <risa> <risa> Chemiopsa. <Chimiozo>. <risa> Uh, bueno, yo creo que esto es, eh, esta, es eh, Un buen um, uh, Wrap up eh, De una sesión de hoy <ríe> Con el tema del tomar eh, Una tradición eh, milenaria ¿no? Milenaria en Corea um, <ríe> y, Bueno, yo estoy listo para terminar Pero si tiene otros temas que quiere, que quiere tocar Antes de eh, de que, que me vaya ¿Qué le pareció la cultura no La cultura alcohólica en Corea? Para Javita Fantástica <ríe> Para usted, no? Ah, <ríe> ¿no? A mí me gusta también beber claro. Beber <ríe> Pero yo soy un poco más De beber más fuerte El soyo yo lo encontré muy... Suave. Ajá. Así que creo que lo podría beber por, por acompañar a nosotros con los que ande. Pero uh -huh. no es una bebida que yo dijera voy a tomar todos los días. Algo más fuerte sí. que, le, que le deje más borracho, ¿no? Sí, yo por lo general tomo mucho Black Label. En Corea hay, a, hacen, hay, hay esta tradición de hacer eh, bebidas mezcladas. Como... Uh, ¿Cómo es se dice? Como Polchik. ¿Cómo es se dice Polchik? Yeah. somek <risa> también. somek uh -huh. hace ¿sí? mi es que... A mí no me gusta la cerveza. Uh -huh. A mí cuando la gente estaba en el Zomek, siempre me da risa que había esta combinación que la gente casi había inventado que, que dudo que la gente la tome pero es uh, era Sobexamek ¿sabe qué es el Sobexamek originalmente? no es una cordillera en corea <ríe> a ver mostremos dónde queda el este es el Sobexamek es una cordillera que va que básicamente eh, rodea el Gyeongsangdo, ¿no? Pero <risa> hay gente como no sé si la, no creo que la gente la tome en verdad, pero como chiste inventaron una mezcla que supuestamente si uno uno las iniciales de cada bebida termina en esto adivinemos qué bebidas eh, forman este, esta combinación. Ok, pues Soju. Soju. No, no make es. Amekju no es, es al final, ¿no? Soju. Sí. ¿Qué <ríe> Javi, yo, nosotros pensamos que, era, era un, un... <ríe> <ríe> pensamos que usted era un. Un. Alcohol. Pensábamos que usted era un. No, un conocer un, un, <risa> sí. un, un, un conocer de las bebidas y qué le pasó no no, no los conoce, conoce. De... No, ¿no conoce? aquí okay, ahora estaba buscando a ver este este sí, este está a ver, ya este es el siguiente y ¿El, el tercero ¿Tampoco? Javi No conocen. San Y así se completa el, la cordillera de, del Sobek. Entonces, Javi, cuando vaya a Corea, <ríe> pregúntele a sus amigos borrachos si alguien ha, ha, ha tomado esta combinación. ¿Y cómo sabe? Y nos, okay. informa de cómo, y nos informa si la gente de verdad toma esto o no. <ríe> porque tengo curiosidad. Porque el nombre es muy chistoso. <ríe> Sobek Sanberg. No, no conocía. Ok, okay preguntaré. <ríe> Él lo va a preguntar y lo va a probar Y cuando la gente diga, el, cuando la gente diga Oh no, nosotros no tomamos eso Eso es muy, demasiado fuerte Usted dígale, ah pero en México Toda la gente lo toma esto todos los días Eso De Sí, es mi, es y, los, mi y, los, y los llama A este, a este challenge Para que eh, A ver si, si gana México O gana Corea En este contienda de tomar <risa> ok, con esto voy a terminar la grabación